¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os traigo cómo conseguir a Shymin en la versión 1.1.2. Si no te dio tiempo de conseguir a este increíble Pokémon, hoy es tu día, hoy es tu momento. Vamos a ir a por él de la manera más fácil. Y más sencilla, además también te enseñaré cómo conseguir la forma cielo y, y que tengas a los dos súper guapos y, y maravillosos. Así que chicos, vamos a ello. Tengo hoy eh, tutorial patrocinado por mi perra, pero es que no, no se mueve de ahí, no he podido ni hacer la cama. <risa> Ay, vamos para allá, chicos. A ver, lo primero, primerísimo que tenéis que saber es que vamos a hacerlo con el menú glitch, el que ya les expliqué en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, lo tenéis por ahí arriba. Eh, es un, un vídeo donde clonamos Pokémon, así que si quieres clonar Pokémon, también se puede en la versión 1.1.2. Ve a verlo. Vamos a hacer el menú glitch, pero antes de ello tenéis que eh, registrar, asignar en esta cruceta un objeto que no se pueda usar, ¿vale? Eh, en este caso yo he registrado el Poker Radar Allá arriba, pero podéis registrar también el Buscapelea Los dos valen, ¿vale? No sé si alguno más, pero bueno, con esos dos Con que te tener uno vale, ¿vale? Y seguramente en este punto tendréis al menos el Buscapelea Así que estupendo y, y ya está, una vez hecho esto Ya tenemos que ejecutar el glitch de vuelo Vamos allá ¿Cómo, cómo era esto? Os lo recuerdo Abrís el, el Pokerreloj y ponéis la manita Encima de vuelo Una vez hecho esto tenéis que ir pulsando la R Y la A ...constantemente hasta que... voy a ...intentarlo ahí a muerte... ...hasta que consigáis moveros a la vez que está el menú de vuelo. Fijaos que yo me acabo de meter en la Liga Pokémon. Eso quiere decir que estoy eh, volando y a la vez moviéndome en el mapa. Es súper random, ¿vale? Pues una vez hecho esto, que te hayas metido dentro de la Liga Pokémon... ...bueno, esto lo podéis hacer en cualquier centro Pokémon del mundo. Da igual, lo he hecho en la Liga Pokémon porque es donde hay que ir, ¿vale? Ahora tenemos que bajar a la planta de abajo. Así que subimos para arriba y para la derecha del todo. Creo que con esto... Ahí está. Bajamos a la planta de abajo. Y ahora volvemos a salir, ¿vale? Esto es para que el glitch termine de hacerse bien, ¿vale? Para que el juego reconozca más cosillas. No os preguntéis por qué. Ahora salimos de la Liga Pokémon, le damos a la izquierda. Creo que son esta vez en la Liga Pokémon son como siete pasos. Y si no lo conseguís, pues le vais dando izquierda y abajo hasta que salgáis. Ya está. Sencillo. Estamos fuera de la Liga Pokémon. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volar a la Liga Pokémon. Así que nos vamos... Hasta aquí, pum Pero tened mucho cuidado de no darle a abajo, ¿vale? Que es la, la entrada que está donde la calle Victoria Tenéis que darle a este que está ahí arriba, ¿vale? Así que le damos Pero no voléis no todavía Aquí viene la segunda parte del truco Es lo que ya expliqué en el otro Tenéis que darle a la A Joder, vaya gallo <risa> A la A y seguidamente a la X Antes de que salga el menú de si no, ¿de acuerdo? Así que le damos a la B A, X, perfecto lo veis que ha salido el sí no que está ahí escondido y el menú encima, pues es que lo hemos hecho bien. Volamos. ¡Uf! Madre mía, chicos, se viene, se viene Shaimin. Volamos al mismo sitio donde estamos, pero ahora, chicos, estamos en la Liga Pokémon con el menú glitch activado. Esto es maravilloso. Vale. Una vez en este paso, ahora tenemos que intentar eh, glitchear el Surf. ¿Cómo lo hacemos? Nos movemos hasta que estemos mirando hacia el surf y pulsamos el más, que es lo de ver el mapa, pero a la vez abrir los botones asignados. Así que le damos, se nos abrirá el mapa, lo cerramos, cerramos el menú glitch también, ya no nos interesa y tenemos nuestro, eh, nuestro botón de asignación preparado. vale Ahora vamos a surfear y en el momento en el que nuestro personaje empiece a montarse en el vivarel, tenéis que darle a la dirección en la que tengáis el botón asignado. El busca-pelea asignado o el poker radar asignado, ¿vale? Así que yo lo que voy a hacer es empezar a hacer surf. ¿El agua está oscuro? Sí. ¿Quiero hacer surf? Sí. Y cuando Vivarel vaya, cuando me vaya a subir al Vivarel, le daré hacia arriba en mi caso, ¿vale? Así que preparaos. Ahí está. Viene Vivarel, Me empiezo a levantar. Y ahí le doy. Perfecto. ¿Veis que ha salido el texto cortante? Pues ahora, chicos, estoy encima de Vivarel. Voy a utilizar un repelente para que no me salga un Pokémon porque esto es algo que, bueno, da un poco igual realmente. Si sale un Pokémon tranquilos que no va a pasar nada. Y estamos encima de Vivarel andando. Esto es increíble, chicos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora tenéis que tener mucho cuidado porque esto se puede fastidiar de muchas maneras. Tenéis que ir pegaditos al borde de la tierra. Si os fijáis podéis salir de la cascada, ¿vale? Pero tenéis que ir, no os vayáis mucho para acá porque os metéis en la otra ruta y la habéis liado. Tenéis que ir pegaditos a este borde... Por aquí, muy tranquilamente, ¿vale? En el momento en el que os vayáis mucho hacia atrás, la liáis. Así que, hacedlo como lo estoy haciendo yo. Despacito, por aquí pegaditos y a la derecha a tope. Todo lo que podáis, hacia la derecha. Chocaréis con un muro, que es el que corresponde con las rocas que hay ahí. Me estoy tapando la cara. <ríe> y ahora subimos. Y os tenéis que encontrar, que encontrar con un muro de, de partículas que tenéis que traspasar. vale. Andamos hasta traspasar el, el muro de partículas. Ahora, perfecto. Y otra vez a la derecha volviendo al agua básicamente, perfecto subimos y cuando estamos aquí ya que estamos a punto de salirnos le vamos a dar hacia la derecha y vais a ver que podemos hacer surf si hablamos ¿vale? y obviamente le vamos a decir que sí y pum, esto te tira para abajo del todo, esto es perfecto así vais a poder ver todo el rato hacia dónde tenéis que ir, subís por aquí y llegáis, fijaos hemos llegado a la vía costera. La vía costera es ese camino que te lleva hasta Shaimin, ¿vale? Pero lo que queremos es entrar a la vía costera desde un lado de la ruta 224. Así que volvéis para abajo a la ruta 224 y más o menos donde está esta roca, vais para arriba. Lo he hecho mal, un poquito más hacia la derecha. Aquí. Por aquí vais para arriba y de repente, ¡pum! Os bajáis del de surf en la vía costera. Ya está. Estáis encima de lo que sería el camino hacia Shaimin, pero que ahora mismo es invisible. Tranquilos porque el camino está invisible, pero donde está Shaimin es visible. Así que activamos la bici y topa arriba, chicos. Ahora es topa arriba, se acaba el repelente. no quiero usar más. Ya con esto he tenido suficiente. Para arriba, a muerte, porque en un ratito no muy largo vamos a llegar a donde está Shaimin. Todo por el mar, maravilloso. Somos Jesucristo Volanding en la bici o ET, como queráis verlo. Y llegamos en 3, 2, 1, a donde está Shaimin, que es maravilloso. O sea, es una zona... Aquí está el paraíso floral, chicos. Ya estamos y aquí tenemos al increíble Shaimin, que es todopoderoso. Voy a... Eh, bueno, ahora eh, está aquí, ¿vale? O sea, se puede hablar con él. De hecho, lo vais a comprobar porque voy a hablar con él. ¡Hola, señor Shaimin! Directamente, pim, pam. Shain. Increíble. Yo recomiendo eh, no tener el... ...el autoguardado activado... ...sé que lo digo a lo mejor un poco tarde... ...si estás haciendo si el tutorial a la vez que yo... ...pero bueno, es mejor no tener el autoguardado... ...¿por qué? porque es, eh, si lo quieres hacer... Shiny Hunting o si quieres hacer lo que sea... ...puedes hacer lo siguiente, ¿vale? Está Shaimin, puedes huir, ¿vale? ...por esto no hay ningún problema... ...fijaos que si huís, Shaimin... ...desaparece, ha desaparecido... ...pero si haces esto... ...si te vas a la vía costera... ...y vuelves... Shaimin se respawnea, así que así podéis hacer shiny hunting de este bicho, ¿vale? Pero bueno, eh, esto es un dato extra que te doy. Que no iba con el vídeo. Voy a capturarlo y vamos a ver cómo se consigue la forma cielo, chicos. Voy a ello. ¡Perfecto, chicos! Una vez conseguido Shaimin, ya lo tenemos en el equipo. Vamos a Pueblo Aromaflor y aquí tenemos que hablar con esta señorita que nos dice ¡Anda, Shaimin! Te recomiendo darle una gracidia. Yo tengo un ramo entero, así que no pasa nada si coges una. Y nos entrega la gracidia, el objeto necesario para transformar a Shaimin de su forma normal a la forma cielo. Así que vamos a la bolsa. Eh, supongo que estará en los objetos clave, ¿no? Aquí está, gracidia, la usamos y Shaimin... Vale, chavales, me acabo de dar cuenta de que la gracidia solo se puede usar por el día y en mi juego es de noche, ¿vale? O sea, aquí es de noche, estoy grabando... Eh, bueno, no, no lo veis ahora mismo, pero eh, eh, son las, las, las 12 de la noche... Y entonces, eh, pues como que no, no, no, puedo, no puedo transformar a Shaimin ¿vale? Este, este tipo de fails, este tipo de fails son los que no quería que pasaran en el vídeo. Pero bueno, que con esa gracia, si es de día, podéis transformar a Shaimin en su forma cielo o viceversa, ¿vale? Tenía que haber un fail, tío, tenía que haber un fail. <risa> Vale, chavales, pues hasta aquí el tutorial de cómo conseguir a Saimin, espero que lo hayáis conseguido, lo he hecho lo más despacio, lo más explicado posible, pasito a pasito para que no hubiera confusión, espero que podáis hacerlo, es un poco tricky. yo a mí la primera vez me ha costado unas cuantas intentos, porque entre unas cosas y otras pues te lías, pero bueno, si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en los comentarios, lo podéis dejar en mi Twitter, en mi Discord y en todos lados, que... y por cierto, suscribiros hermanos, que os estoy trayendo unos tutoriales increíbles y solo se suscribe el 3% de la gente, ¿qué está pasando? ¿No he no entiendo nada, así que nada más compañeros dejad un super like de compitrueno y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao